la familia familia pues aquí aquí le, les les les comparto lo que en este momento vamos a comer ya llegó alex del trabajo y vamos ya está ya está la ya está la fiesta ya está el festejo y miren pues lo que vamos a comer una rica ensalada de, de lechuga, queso, jitomate, cebolla, nuez, pasa. Con aderezo y un rico salmón al mojo de ajo, miren. Rico. Un cóctel de camarón, miren. Hecho por Fiona. Nos vamos a tomar un tequilita 1800. Aquí está todavía mi ensalada, todavía tenemos ensalada para... Para, para volvernos más verdes Miren mmm, Rico Aquí está su cóctel de Alex Su cóctel de camarón Miren, rico yupi, yupi. Aquí está su plato Su ensalada Su salmón Miren, rico Este es su plato de Alex Y aquí está su su tequilita 1800, aquí tenemos más cóctel de camarón que nos sobró, galletitas para el cóctel, limones y ¿qué más? Esto es lo que vamos a comer, cóctel de camarón, salmón con lechuga ah, y lo que más le gusta a Alex, su pastel tiramisu, miren, qué rico. Muchas, muchas felicidades, Alex. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Fionita. Gracias por la, la comida. Y por celebrar mi cumpleaños. Gracias. Sí, yuppi, yuppi. Un año más. Eso es eso es lo más bonito, celebrar la vida. Pues sí, definitivamente sí. Cada día cada hay día que celebrarlo. No sabemos cuándo llega el final. Entonces hay que ser felices cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día cada momento la verdad. Exactamente, y lo más bonito es celebrar la vida. Y miren, mi flan que hice ayer, es lo que más le gusta a su flan napolitano, miren. Bueno, lamento mucho no poderles compartir, pero a la distancia. Miren, qué rico. Ya quiero comer. Vamos a comer. Bueno familia, que eso que el otro, pues ya saben, nosotros siempre nos gusta compartir, esto es lo que estamos ahorita. En este momento vamos a comer y nuestro tequilita 1800, pero tenemos, mira Alex. Okay. Bueno Alex, buen provecho. Familia, nos vemos en un ratito. Vamos a comer Alejandrito, ya se acabaron tus mañanitas. y Ya de nada, te quiero mucho, muchas felicidades. Gracias, gracias. Y sigamos. Nos vemos con ustedes el video. Sí. Y nuestra celebración. Sí, la fiesta. La fiesta, exactamente. De Schwerk. Yep. Y nos vamos a volver más verdes con esta ensalada. Ah, con la lechuga. Con la lechuga, sí. Pues pon tu música, lo que tú gustes, porque vamos a comer con música. Uno video. Yo recibí a Alex con Diego Verdaguer. Pues ahora vamos a ver video, no sé qué quiera ver, video. pero bueno, vamos video. a ver. ¿Qué es lo que el otro? Salud. Salud. Provecho. Sí, provechito. Bueno. importante es celebrar la vida. Feliz cumpleaños. Flan Napolitano. Un rico Flan Napolitano para suerte en este día de su cumpleaños tiramisu, su pastelito. Pero primero vamos a degustar con un rico cóctel de camarones, miren qué delicioso. Nos vamos a tomar un tequilita 1800. Y lo más importante es celebrar la vida. Entonces, Un día más de felicidad, vamos a comer salmón, salmón al mojo de ajo con una rica lechuga con queso, nuez, pasas, cebolla, jitomate y aderezo. Miren, qué rico, qué delicioso. Miren. cóctel de camarón miren qué delicioso yumi yumi que rico así es gracias a papá dios por un año más un año más de vida y sí y sí y sí gracias a papá dios por un año más de vida año más de suer que en este momento estamos celebrando con esta rica comida vamos a degustar con un rico cóctel de camarones y un sabroso y deliciosa comida de salmón al mojo viejo con una rica ensalada miren mi ensalada que rica Aquí está su plato de chué su ensalada qué rico una rica comida muy saludable muy deliciosa miren su cóctel de camarón miren qué delicioso y nos vamos a tomar aquí un tequilita 1800 miren qué rico un cóctel de camarones, hay una tequilita 1800 y de postre de postre vamos a degustar de un rico tiramisú Felicidades, Chueca. Muchísimas gracias, señora. Gracias, gracias, gracias, gracias. Un año más de vida. Gracias a Dios, que bueno, ya estamos, estamos, estamos vivitos. Bueno, y celebrando la vida. Gracias. Sí, lo más importante es celebrar la vida. Bueno, pues aquí estamos con un rico... Flan Napolitano, un cóctel de camarones, un rico pastel, una rica tequilita 1800 que todavía tenemos, aquí están, 1800 reposado, cóctel de camarones y bueno, que esto que el otro, salud y vamos a empezar a comer. ¡Felicidades! ¡Muchas, muchas felicidades! Gracias, gracias, muchísimas gracias ¡Felicidades! ¡Felicidades, bendiciones. ¡Y muchas felicidades, querido Schwer. Gracias, bonita, gracias, gracias Por, por, por, por celebrar el cumpleaños Mi cumpleaños, un año más de vida Que bueno, como lo comentábamos hace ratito Felices y dichosos, celebrando, celebrando cada día ¿Cuál debe de ser? Ok, bueno, pues vamos a degustar Todo eso, o sea, riquísimo Gracias por prepararlo y Pues definitivamente Todo se ve muy, muy rico Lo que es el plan, mi pastelito Uno es nuestro favorito, el tiramisú en, De la ensalada Un salmón Un coquelito de camarones preparado con las manos De Fiona, riquísimo también sí. Y bueno, pues definitivamente para poder acompañarlo Y degustarlo y que no... Y que nos haga digestión exacto, pues ¿qué creen una un tequila 1800, solamente una o dos copitas, porque mañana hay que ir a trabajar. Ok, gracias, gracias, gracias. Y una rica ensalada preparadita con lechugas, jitomate, ah, queso, eh, nueces, cebollita, un poco de aderezo y el riquísimo y excelente, pero sobre todo saludable. Salmón Y nuestro coctelito listo para comer Cóctel de camarones Coctel de camarones, exactamente Y de postre Ah, rico tiramisú Tiramisu Ajá, Ay, Ay, falta muy rico, mi flan Y mira, lo que te Un encanta que mucho me preparo, Fionita, gracias Mira, mira Yupi, yupi ¿Sí? Qué rico, mira, quedó bien rico Bueno, vamos A, okay. a degustar Buen provecho, muchas felicidades. Te quiero mucho y que esto que el otro. Salud. Salud. Gracias, yo también te quiero mucho. Igual. Cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, ay, ay, ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando